Una vez conocidos cuáles son los signos de baja, de, bajo, de baja testosterona y cuáles son los riesgos de presentar estos niveles bajos de testosterona, tendremos que hablar sobre la TRT, una terapia de reemplazo de testosterona. En primer lugar, eh, algo que tendremos que monitorizar serán antes de iniciar una terapia de reemplazo de testosterona serán ciertos valores como el dímero D, como el fibrinógeno o como la homocisteína, ya que cuando hacemos un, una terapia de reemplazo de testosterona con unos niveles óptimos de dímero D, de fibrinógeno y de homocisteína, la homocisteína por debajo de 10, eh, recomendablemente, Conseguimos evitar todos estos signos y síntomas que hemos comentado anteriormente y disminuimos el riesgo de la aparición de todas estas enfermedades neurodegenerativas, el riesgo de infarto, el riesgo de cáncer con prostata agresivo, el riesgo de neurodegeneración, etc. Sin embargo, si estos niveles de fibrinógeno, dímero D o homocisteína se encuentran elevados antes de empezar una terapia de reemplazo de testosterona, podemos eh, favorecer la trombosis y aumentamos el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Por ello, es importante que vuestro médico o realicen una analítica con estos valores previo a la iniciación de una terapia de reemplazo de testosterona. Entendido este concepto, eh, para que veáis que hacer un TRT por vuestra cuenta sin un control médico puede ser peligroso. Eh, ¿Qué es un TRT? Pues bien, una terapia de reemplazo de testosterona es la administración exógena de testosterona para llevar a unos niveles dentro del rango de la normalidad. Es decir, paciente que tiene unos niveles por debajo del rango de la normalidad, infrafisiológicos, llevarlos a la normalidad. Nunca a unos rangos de valores suprafisiológicos, ya que los valores suprafisiológicos de testosterona, como he comentado anteriormente, se asocian con un mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de infarto, de ictus, de enfermedad neurodegenerativa, etc. Cuando hablamos de una terapia de reemplazo de testosterona, tenemos que tener en cuenta que esta se realiza con testosterona, es decir, no se realiza con derivados de la testosterona eh, o de la DHT como serían el Primo Volán, el Masterón, la Oxandrolona, es decir, el TRT se realiza con testosterona. Muy bien, eh, ¿qué tipos de testosterona o qué tipos de administración tenemos para realizar esta TRT? En primer lugar, eh, tenemos que hablar de la testosterona oral, que es el, un decanoato de testosterona oral con una vida media de unas 4 o 5 horas, por lo tanto, esta testosterona se tendrá que administrar unas 4 o 5 veces al día. Este tipo de TRT prácticamente no se utiliza en, en casi ningún país, ya que, aparte de la, de la dificultosa administración, ya que se tiene que administrar 4 o 5 veces al día con el riesgo de que el paciente se olvide alguna toma, y que es muy engorroso, aparte de esto es que este tipo de administración se asocia con un mayor aumento del hematocrito y con una mayor toxicidad hepática con lo cual esto prácticamente está en, en el olvido por otro lado estaría la forma de administración en forma de inyectable cuando hablamos de los inyectables tenemos que diferenciar diferentes ésteres ya que el éster determina la vida media de la testosterona la vida media quiere decir cada cuánto se tiene que administrar esta testosterona para mantener unos niveles óptimos de testosterona en, en este paciente que venía con unos niveles bajos de testosterona en primer lugar se encontraría el un de testosterona que en sudamérica se conoce como nebido en en españa en europa se comercializa como reandrón este se administra cada 12-14 semanas y se administra cada vez que se administra se administran mil miligramos es decir un gramo de testosterona cada 12-14 semanas cuál es el problema que tiene la administración de este éster pues que en muchos pacientes lo que vemos es que a, a la sexta, séptima semana, los niveles de testosterona comienzan a descender. Entonces el paciente inicialmente en las primeras semanas, cuando nos ponemos en contacto con él, nos comentan que ha mejorado mucho sus signos y síntomas de hipogonadismo, es decir, se encuentran mucho más eufóricos, tienen mucha más fuerza, eh, se encuentran mucho más animados, las alteraciones de la esfera sexual se han, se han resuelto pero sin embargo a partir de esta sexta séptima semana se produce una caída en picado en muchos pacientes y vuelven a estar como anteriormente o incluso peor es decir nos refieren que pues que tienen como una especie de montaña rusa es decir eh, inicialmente está muy bien pero luego vuelven a estar deprimidos eh, se les alterará libido se les alterará la, la erección es decir suelen tener muchos problemas entonces qué es lo que hay que hacer en caso de administrar esto pues hacer controles analíticos al principio para ver cuáles son los niveles y ver cada cuánto hay que administrar este reandrón para que los niveles del paciente se encuentren en unos niveles óptimos. Eh, también tendríamos el enantato o el cipionato, que son estrés de una vida media un pelín más corta que el, que el un decanoato tiene una vida media de unos 12-14 días y se administran unos 250 miligramos cada. Eh, 14-21 días. Eh, esto, este tipo de administración es más, eh, es más cómoda, ya que el paciente suele tolerarlo mejor que, que el reandrón, pero sin embargo hay algunos pacientes que también presentan este tipo de, de alteraciones, eh, igual que con el, con el reandrón, es decir, la, la primera semana es tan genial. Pero en la segunda semana presentaron una caída de los niveles y al presentar esta caída de los niveles, pues vuelven a presentar los síntomas de hipogonadismo que presentaban con anterioridad. Por último, eh, se encontraría el propionato, que tiene una vida media de unas 48 horas. Entonces, habría que administrar 25 miligramos cada dos días. Esta administración es mucho más engorrosa, es decir, hay que pincharse cada dos días y prácticamente eh, no se utiliza. El problema. Los inyectables tienen pros y contras, eh, como pro que los eh, inyectables rápidamente consiguen resolver estos signos y síntomas de hipomonalismo, es decir, el paciente enseguida nota esta mejoría de la, de la, sintoma, de la sintomatología eh, derivada de este hipomonalismo que presentaban previamente y aparte eh, la retención eh, nitrogenada, es decir, el aumento de la masa muscular es más rápida eh, en los pacientes en los que utilizan los inyectables para hacer una TRT serían, por ejemplo, muy útil para aquellos pacientes con hipogonadismo que, que presentan sarcopenia, es decir, que presentan unos niveles bajos de masa muscular, uno, una, una que han tenido una caída de peso muy importante después de una cirugía, después de un encamamiento prolongado, después de una estancia hospitalaria, pues en estos casos eh, los niveles, el uso de, de, de la terapia inyectable sería bastante favorable para estos pacientes. Eh, el problema que tienen los inyectables son, en primer lugar, la dificultad de, de mantener unos niveles estables, es decir, al principio suele costar, hay que hacer bastantes controles analíticos para establecer cuál es la dosis óptima de este paciente y cada cuánto la administramos. Una de las opciones sería, por ejemplo, en caso de dar el cipionato o el enantato, en lugar de darlo 250 miligramos cada dos semanas, sería una administración de 100 miligramos semanales, es decir, hacer una división de esta dosis para mantener unos niveles más estables. Otro de los problemas que presenta la terapia inyectable sería el aumento del hematocrito, es decir, en estos picos en los que produce el inyectable, a pesar de ser unos ésteres de vida media larga o muy larga, es ese aumento mayor del de, de hematocrito y por otro lado eh, el tema de la aromatización ya que muchos de estos pacientes eh, a los cuales se les, se les propone un TRT presentan una composición corporal pues con mucha más grasa a nivel periférico y dado que la testosterona aromatiza a nivel periférico, si damos una dosis muy alta ya bien sea el reandrón o bien sea con el cipionato o el enantato corremos el riesgo de aromatización y qué problema hay con la aromatización en primer lugar el desarrollo de ginecomastia en segundo lugar la retención hídrica asociada al aumento del estradiol que en pacientes de edad avanzada pues puede producir puede suponer un problema eh, por el riesgo de, de hipertensión y de enfermedad cardiovascular y por, por otro lado el tema de la próstata ya que unos niveles más altos de, de estradiol se asocian con un mayor riesgo de desarrollo de carcinoma de próstata de cáncer de próstata entonces evidentemente en estos pacientes que presenten unos niveles de grasa periférica muy elevado quizás el inyectable no sería la mejor opción y luego por último eh, están las presentaciones a nivel de la piel que serían o bien los parches o bien el implante transérmico o con lo que solemos trabajar nosotros que es con el gel el gel tenemos dos tipos de gel por un lado, el gel hidroalcohólico, eh, el testogel, que es muy comúnmente conocido aquí y utilizado en España. El problema que tiene el testogel es que al ser de base hidroalcohólica la absorción es muy errática, nos cuesta bastante eh, establecer cuáles son las dosis eh, óptimas para el paciente para conseguir una, una correcta terapia reemplaza de, tes de testosterona para poder paliar estos síntomas y signos del, del hipogonadismo por esta absorción errática que tiene el gel la dosis generalmente suele ser de 50 miligramos al día y por otro lado tendríamos el gel liposomado eh, eh, con testosterona en suspensión eh, la absorción de la, de la, del gel eh, de testosterona liposomada es mucho mayor que la, de, que la del gel hidroalcohólico mantiene unos niveles muy estables es el, uno de los beneficios que tiene el gel con lo cual eh, en comparación con el inyectable, este gel, este gel en forma de, de liposomado, lo que nos permite es eh, evitar estos problemas de aumento del hematocrito y de aromatización que presenta el, el, la terapia con, de reemplazo de testosterona con, con los inyectables. El gel de testosterona de liposomado, que es testosterona en suspensión, tiene una duración aproximada de 9-12 horas, con lo cual... Eh, se asemeja más a la producción fisiológica de, no, de nuestro organismo. Por lo tanto, para aquellos pacientes que, aparte de realizar un tera una terapia reemplazo de testosterona, queremos conservar una, una espermatogénesis correcta, quizás eh, la, la forma del gel sería la más adecuada, ya que, en caso de utilización del reandrón, eh, que sería un gramo de testosterona cada 12-14 semanas, o eh, en la forma de cipionato o enantato, Evidentemente, tenemos que tener en cuenta que va a haber una inhibición del eje, con lo cual la, la LH y la FSH van a caer a cero y nuestra producción espermática se va a ver mermada. Bueno, muchas gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Eh, recordaros que os suscribáis a si aquellos que no estéis suscritos al canal y que me dejéis en comentario dudas, preguntas que se os responderán acerca de este tema, así como propuestas eh, sobre temas para próximos vídeos, ya que la idea es hacer una saga de vídeos